Cualquier insulto se queda corto con vos, rata, Jorge Rial nunca pensó que le dirían algo tan fuerte. Jorge Rial es uno de los hombres más influyentes de la televisión argentina y también uno de los más respetados porque con su lengua karateca, similar a la de Moria Kazan, supo poner en su sitio a cualquier famoso que lo cuestionara. Por supuesto, esa frontalidad hizo que ganara muchos enemigos, incluyendo a Ricardo Ford, quien le dijo, literalmente, de todo, hasta que, sorpresivamente, comenzaron a llevarse mucho mejor. Diego Maradona también discutió con Real e intercambiaron frases picantísimas a través de la pantalla de televisión aunque el famoso cruce que se prometieron. Para dejar las cosas en claro, afortunadamente nunca sucedió, todo el mundo imaginaba, vale decir, una terrible pelea a golpes de puño. Hoy, Jorge se encuentra alejado de intrusos, disfrutando unas merecidas vacaciones con su novia pero eso no impide que siga opinando sobre la actualidad desde sus redes sociales, como en esta burla, irónica. Que hizo sobre los periodistas? A esta hora los periodistas se ponen la gorra. Curiosamente, sus seguidores fueron durísimos con sus palabras y aprovecharon para cuestionarlo. Claudia Ciares. Nefasto ojalá salga a la luz los sobres de dinero que recibías. María Eugenia, alto choritanero viviendo en New York, cara dura, ladrón, ameba de la sociedad. Miguel Carlos Seitor, ¿estás tejiendo gorra para tu nieto? Barra, A? Signo de interrogación. PJ Nunca Más, La el tipo más buchón y botón de la historia del periodismo argentino se asusta de la gorra. La cara común y un que tiene este morocho arrepentido. José Noche, se llama orden a la joda financiada con nuestra plata. Cualquier insulto se queda corto con voz rata. Black de alma, culindo leer cómo te putean todos. Estás como el otro pelotudo de arroba Diego Branca, cosa cuponen. Cosa culo reputean. Ja ja, ja, ja seguro piensan Q todos los culos quieren no escriben.